Juego mentales sin parar Ya no puedo ni pensar No me puedo encontrar Mucho menos mejorar Juego mentales sin parar Ya no puedo ni pensar No me puedo encontrar Mucho menos mejorar Mi cabeza en mil pedazos pico. Mi son destrozados, ya no quiero tus abrazos, solo me causan rechazo, creí que no podía sin vos. A la mierda, lo del amor, a la mierda, lo del amor. cupido me falló, me falló, no puedo más, me cuesta hasta levantar, ya no. esta ansiedad Esta ansiedad causada por ti Ya no puedo ser feliz, me